Formar parte de la Academia de Cisco de la Universidad de Costa Rica me ha permitido muchas cosas. Primero que nada, a nivel de estudiante, pues, me ha permitido tener excelentes profesores, tanto a nivel mundial como a nivel latinoamericano, eh, pues, también en el equipo de los laboratorios, son excelentes laboratorios, no solo, pues, con información, sino también con las computadoras y el hecho de poder practicar con equipos reales, pues, poder utilizar routers, switches y cableado de redes aquí y practicar con los equipos, pues, le permite uno tener más conocimiento. Y esto, ahora sí, a nivel laboral me ha abierto puertas. En, actualmente trabajo, por ejemplo, en una cuenta de Business Process sourcing con énfasis en el área de telecomunicaciones, y aunque actualmente no estoy en la cuenta con énfasis en tecnología, pues, estoy tomando experiencia y una vez terminado módulo 4, pues, poder entrar a una de estas cuentas más avanzadas.